¿¡La bandera, la bandera? Sonido, mi canción, mi trompeta, ¿cuánto tiempo? No canción, mi no! ¡Oh, no! canción, no! trompeta! no! canción, no! trompeta! no! canción, no trompeta! No tu no! mal? Es demasiado una promesa. Cuatro años metidos. metido mira celebrarnos aquí, tomar Vamos a tomar un Vamos a tomar ¿Qué quieres? ¿Un ¿Cuatro cañas? No, a mí me pones un café. Cortado, cortado. mandarina tú qué tomas. Yo. Dos cortados, una caña y. Dos cañas. Dos cañas, un cortado y café. Dos esti, dos. Dos cañas. Sí, que lo estamos celebrando. ¿Hemos salido ahora del talego? Me cago en cuatro años metidos, no. Mira la charla que guapo me ha salido, ¿eh? Después de los dos años. Yo estoy ahorita. Es una está que ha allí una mandarina, Pero de verdad que estoy más contento que. nos haremos un coche como vamos a andar. Bueno, si hacía tiempo que no lo habían cortado, ¿no? Es una, rasta, una cerveza, primo. ¡Joder! He tenido una aiza. Vaca. Hostia. Un asiente, trompeta. Ya ¿no? que he pedido una... Demasiado. Tengo que chorar para poder... ¿De... Que no hombre, que salimos ahora del talego, no me digas eso, ¿ahora? no punto, mira Ahora, tienes que cambiar un poquito de vida, ahora que mandarina ¿no? esta noche, si quieres... mira, vaca, no cuatro años, la trena... ¿Ahora cómo vas a empezar? A ver... Ya, tú puedes... tú puedes... ¿Qué vamos a vivir ahora? ¿Qué hacemos, pues? Bueno, ya se ve lo que podemos hacer, ¿no? Papel, ¿no? ¿Mandarina? ¿Qué? ¿Hacelo, no? papel no mandarina ¿Cuánto tiempo vais a ver si que te sacara? Mira que morena está La gente. Tú Charo, ¿qué te ¿Qué pasamos mal, No, Yo lo... no, no, no, no, no, no, no, te vale demasiado, ah, demasiado. Que no, a dar con esta no, no, la que no, te la ya se ha acabado va a ser otra vía y no sabía que hacéis. Ojalá, no lo a hacer... Ahora tienen que formar una nueva vía, la tienen que cambiar. Por neta, ¿tú, ¿Tú mucho haces eso, a Por ahí, y cuatro años que la hemos aguantado allí, ¿no el Por, para, ¿Por para la, la libertad, por no la libertad. Por la libertad, por la libertad, por la libertad. Ay. Por el mandarina ¿eh? Mira, manca, yo lo que quisiera... Ahora, cambiar un poco de vida, ¿no? Que hemos estado cuatro años encerrados y... Claro. No sé, sí. a ver si podemos hacer ahora otra cosa. A ver, a ver. Hay que hacer algo. Le digamos a otra cosa, Mandalina, que no se puede siempre estar cerrado y de puta, todo con la policía. ¿Por el donde para... Hay que chorar. O sea, hay que hacer. O... Tomar un coche. Y que pujan otra vez sin ver la cara de mi padre. Es lo siguiente, que para yo para chorar en un barrio es que contamos un palo guapo, sacando guita buena, con para mantenernos ¿Qué nos hacemos, vaca? Lo que sea, yo he pasado haciendo un padezo, bueno. ¿Tú, Mandarina, cásate ya? ¿Ya se trae? Yo que no encuentro a nadie, Hasta ahora, que el salido. la va trompeta contar vamos a todos. No te preocupes, Mandarina, que esta noche te busco una. A ver, doble gote. Porque cada vale, cuando le a la albeta, ¿no? no Ahora no. claro, sí. bien la vida con los ya metido y pensando la niña, porque claro, tengo que chorar para ganar El coche vale esta noche si Acabamos de salir. Hombre, Y la mandarina. No sé quedamos, vamos a la discoteca esa. Claro, claro que te parece si nos no vamos a hacer el baile ¿no? claro. de oro. Claro. te Es que el cormendo es este para que hasta que ¿Por Quiero que chorar. chorar. ¿Por lo que manera? ¿Por la libertad? Venga, vamos a por ahí, damos ver, vuelta. ¡Claro! no, no, la mano a la bandarina y la vaca, y la corneta... Tengo más... que no, eso no, que no, ya pasaremos como sea. No, tengo una tienda regilada que tenemos que sacar de ahí dinero. ¿Pero qué cambia de vida que no puede ser, que acaba de salir de la cárcel? Y saber que tiene que esto salir bien, hombre. ¿Qué ¿De llevar esta vida sin dinero, hombre, estamos mal. No he dormido en toda la noche. te pasaremos cuando sea? que no puede ser esto? que no? Si es que te otra vez acabas en la cárcel, no puede ser. No se puede, comprende lo que es el último palo que hacemos. ¿Es que no te acuerdas de lo que pasó pasado allí? Ya lo sé, pero estado toda la noche pensando tanto en dónde podemos ganar dinero. Que no se puede vivir así de esta manera. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? Me cago en la mano. ¿Qué tal? No a si sabe cómo te iba diciendo No ¿Qué estar está bien? Que no se puede vivir de esta manera. No, Era... Si te den yo, a cuidar a mi hija. ¿Cómo se llama la niña? Que no me lo he presentado. Nayala. Yo le Toca a los hermanos. ¡Qué niña mamboja! ¡Qué niña mamboja! Eh? ¡Qué niña mamboja! ¡Qué niña mamboja! ¡Qué ¡Qué preciosa! Pero que yo no quiero que hagáis la vida que haciendo, porque me he sacado la otra vez la carta. ¿no? Hay que darle de comer. Pero que eso no puede ser. Sí, que no puede. pues hacéis lo que sube la gana. No, se puede, que hay que hacer Hace nada. Y saber, que no te enfades y saber a ver, que hay que hacer a ver, algo. ver, que no es la vida. Que tenemos que hacer algo. Pues eso, Dame fuego. Mira, yo conozco una tienda que hay mucho dinero, que son unas marroquinas, ahí puedes sacar bastante dinero. Vamos, pero tú estás, vamos, no tengo vigilado, hay que hacer eso. Mira, vamos a llamar a la alvaca. A ah, la alvaca y al mandarín. Eso, Ahora hacemos la Ahora vamos a lo Ya la vamos un poco, nos vamos. Es que no puede ser, yo no puedo vivir así. Hasta que me cago todo. llamar a la albahaca y premiamos todo, ¿vale? Ah, pero, pero, pero, Sí, sí, pues, que no se puede, de esta manera no se puede, hombre, espérate. Que no tiene el monstruo Sí. Mira banda está pensando que corneta. ¿Y qué pasa, trompeta? Ya, ya. Bien. ¿Puedes para tu casa? ¿Me lo cuentas mejor allá? ya? No, claramente para aquí mejor y planeamos los restos, ¿no? Hablamos aquí, bebemos un hueco de café y lo decimos todo. Sí, no sé, unos 10 minutos Vale Sí, estoy con el corneta Que estamos no sé, Que dice que con la niña que lo está pasando mal Que no hay dinero, que no se puede llevar esta vida, vaca Vale, ahorita pero, ¿eh? Vale, hasta luego Chao. ¡Salo! Entra un momento Mira, que que me acaba de llamar el, el tormento ahora mismo. Sabes que estamos sin una, yo así no así podemos estar. Y para comer, no tenemos palabras. No ¿Te vamos a hacer un palo de yo te prometo que es el último que vamos a hacer. Pero yo no quiero, que yo no quiero cargar. Que pasa, yo no quiero, digo buena, es igual, hacer lo que quieras. Que no, no, por favor, va, que Que no es igual, claro, que es igual, yo me voy a la barra la siempre igual. no puede ser, que ya no había más. No, un Va venir Si a ver si viene, no creo que tarde. Es que esto no se puede llevar esta vida, sin un buro, sin nada. Se está con malasinas, de verdad. Llámalo, ¿no? Cierra la puerta, con neta? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Anda que no la voz fue, que no se diga, ¿eh? planeando. Pero tú te es que no me has llamado, ¿no? No sé, eso? ¿Lo que estar hablando? Esa no se puede llevar dinero, nada, claro ¿no? Yo a este lo veo chungo porque lo que me ha dicho una niña, que no tiene para comer, en verdad yo mira Yo me meto con la charla y tu vida no parque también. Y, y yo no yo con el saber. Claro, que ¿sí? es este normal, pero que si te parece bien hacer no un palo guapo, pero nada de. a ver si me entiendes, ¿no? No se trata de coger un poco de cifra y esto, sino por lo menos para, para poder mantenernos y mantener a ella, porque también, no, pues, no lo vi. claro, por lo menos que es lo que nos funda Si sí, puedo, creo que un sitio que se puede sacar mucho dinero, se le he estado diciendo al corneta ¿Ah sí? Hay una librería, pero ahí se puede más el video, lo he estado vigilando sí, bueno, Oye, pues, si por la parte mía toca, si sí queréis esta noche mismo no montamos Mira, vamos a buscar una andarina y que mandaremos más tiempo. Eso es, claro, porque hay que contar con él Eso, y hacemos todo, venga Venga, ¿Venga va, ¿por qué no lo llamas mejor al teléfono? No, vamos a no, buscarlo, que yo sé dónde pillan los discos van esta. Vamos, Venga, va ¿Qué te pasa con ventas que te veo ahí apalancado? ¿Estás amargado? Es que no sé, vaca. Estuve el otro día andando, mirando los caparates, vi unos clientes bonitos que quería comprarle a la Isabel. Es que bueno, no, llevo, no, no llevo enturo, ni un duro ¿Que me dejan entender que estás quedando con la gana. Lo mismo me pasa a mí. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Tengo pensado. Si te parece bien, hacemos un golpe guapo por ahí. Que estaría muy bien. Mira, eh... me compramos puzca. Eso está arreglado porque yo tengo un colega aquí, un muchacho y muy legal. Tiene unos, unos cacharras sí. que son tremendos. Uy, bueno, puedes dejar hasta tu, si quieres. Para vale, eso no tengas problemas, que yo lo arreglo. Pues sí, podremos hacer eso. Claro. Pero y ahora lo mismo, si quieres, vamos, le pego un toque y te lo presento. presentado. tú lo conoces, Esquinao, ¿no? Sí, me suena, ah, eh. la grande, El nombre una, me suena, una, sí. Una persona muchacho y muy legal. Y nos arreglamos con él, porque en las Sí, igual. pues venga, pues vamos a ver y... Venga, pues va. Porque no se puede llevar esta vida... Mal, mal, sin dinero, mal, sin no nada. nada. Hacemos vale. que sea el último atraco y... Ahí está. Y acá tenemos sí? un poco duro. Yo estoy de verdad amargado. Sí, no se puede vivir. No no se puede. Mandarina, no se puede vivir. No se puede vivir. Así que hay que hacer algo, llamar a la barco al compreta y hacer algún tirón o algo, como lo hacíamos antes. O sacar sino... algo, ¿no? Pues sí, así no se puede vivir. No es para poder fumar. Sí, ¡Hombre, vamos, banderinas que pasa! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime! ¿De al... eh? nosotros estamos hablando ahora? ¿De banderinas Muy bien, ¿no? completa, muy bien. bien ¿no? ¿Qué hemos estado hablando? Tenemos que hacer un palo, que no se puede, que es lo que estábamos hablando, no están entrando. Nos estamos amargados. Venga, mola, como he dicho yo, el vaca, ya le hemos estado hablando. Mira, que hemos estado hablando aquí con el trompeta. Vamos, que busca más guapa, ¿no? 900 cada uno. Este sí que te lo pongo aquí. Mira, mira. Mira, mira. De hecho, no no somos ha porque Mira, aquí nada, cuando hagamos todo... Ya te las pagaré. Sí, no he visto esta. Vale, vale, porque vale, la. Esto es venga, va. Levanta más. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, venga. Ya, mañana nos vemos, ¿no? Venga, mañana nos vamos todos. Venga, vale, Mandarina. ¿Qué? ¿Sí? La mano del trompete ha salido. pero que nos faltaba. ¿Sí? Bien. Reponemos un acción. Vamos. Antes la vamos a ver el mejor. Vamos. Día 4. Bueno, lo hacemos sí, sí. en mandarina. Venga, vaca. Dale caña. Vamos, Cuidado que acabamos de salir de cada voz y no nos pillen, ¿eh? Mucha pistola, ¿Qué por esta bata? A ver, Chávez, baja, baja. ¿Esta vez está empezando el vaquero de trompeta. ¿Quién te quiere sacar atacar el banco? ¿Y nosotros la culpa por haber esperado tantos años? Sí, vamos a esperar muchos años con estar allí en el Chabolo, que se... Sí, no hay nada de mí. Sí, lo podemos hacer, sí. Venga, vamos a ver y se la compramos. ¡Oye, Isabel! ¿Qué pasa? Te tienes que ir para casa, que tenemos que hacer unas cosas a la mañana. Sí, andamos una visita y venimos en.. ¿Cuánto vas a cambiar de día ya? Sí, en media hora estamos aquí, no te preocupes. Dime... Vamos a mirar a ver a un sitio por ahí, a un garito, farmacia, lo que sea, tío, que pues yo estoy sin una, ¿eh? Sí, Vaca, no te preocupes que ahora miramos para aquí un baño, lo hacemos, te van a echar una cerveza sin respetarlo, tío, que, que es que estoy mal. A ver si hay sitio para aquí para parar. Da la vuelta para acá, a ver si algo... Mira, vamos ¿Sí? a aquí mismo. Venga, va, sí, andamos a pata que es demasiado... Vamos a estar Bueno, ¡Hola! ¡Hola! ¿Eso ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! hola. hola, hola. Claro, no, no, no, si no si, si no. quieres vaca, ahora nos a un coche y, claro, y claro, vamos hasta y no vamos a, se a se la discoteca, a una discoteca. Okay, tengo... Hemos tenido un día muy duro ahí en la comisaría. Oh, sí. Muchos problemas. Sí, sí. No entrenamos, estamos un poco desentrenados y la banda de la trompeta no sabemos nada de hacer tiempo. Se quisieron el atraco. Hoy tenemos un día muy muy aburrido, me he con mal presentimiento. ¿Oh? No sé, me he levantado con un, un presentimiento de que no me han pasado ¡Mira, dónde es mierda! Mira dónde vale, es vale, puta. vale, eh, vale, vale, vale, vale, no está vale, no ¿dónde oh. No, ¿Dónde está la macaco? No, tú no, no, no, no hemos hecho nada. ¿Dónde está? No hemos hecho nada, por favor. Confieso, que confieso. Venga, rápido. El roquista suele ir por el parque de liceo. ¿Me engañes? No, no. El primero muerto será tú. No ve que está mal. No tiene que ver con un tiro, uno me lo levantan. Ya me jode ya. Me, me cago en la tienda. Eh, tío, ¿no ese es el gordo de Rocky? Yo el mandarina! ¡Ese de las gafas! ¡Y el verdad, nos acercamos a ver! Eh, tío, ese es el trompeta y el mandarina, ¿no? Sí, hijo, es el sol, maño... ¡Esa me digo! le que levanta! ¡Levanta! ¿Ah? ¿Qué pasa con el trompeta? Me hace días que no se ven, eh. A esta gente que me se meten. No sé, pero lo he echado de menos, macho. Uy, oh, eh, me gustaría verlo, eh. Hace tiempo que no lo veo. ¿eh? ¡Mira! Claro, hombre, hombre, otra mira Por el camino veníamos hablando de que no estamos ahí. sí a pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué ¿Qué vamos! Maño, como que son unos ¿Vale? bufetes maño, como lo no anticalos los Ahí no anticalos calor. Vamos a hacer un tiro nos van a cagar con las patas, o sea, la vay, viaje, chaval, vamos es un rajazo que es un tío, que está la moto ahí? ¿Qué ¿Sí? está ahí, ¿Pero Pero a ver, ¿quién va a dar el tiro? Yo, yo voy, está esta la moto, no, Vas tú tú A ver, ¿qué me llevas? Jorge, ¿Tú, tú, ¿tú me llevas a mí? Hay que coger la moto, ¿eh? ¿Te la puedes, puedes todo? Tío, vamos, tío. te traje, vamos, Vámonos. vacío. ¿Cómo arranca esta puta de claro, mierda vale? mí? Dale, dale. ¿Y tú cómo me que te portas bien? Yo no me, me llamas con divertidos zapatos. La me gusta mucho. ¡Qué a ¡Qué cuenta ¡Qué que ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué nos ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! tío! Cuidado de la hostia Me dio un atraco ¿Esto qué es tío? Camarita ¿Que se estocó? Guárdalo Me cago la puta Me cago la puta hombre ¿tú? ¿tú? Uy, fullor chica. Uy, uy. Quita. Uy. A ver, aquí no tira nada, ¿qué ha? ha traído? ¿Ha sí. traído vengador? oro, porque se ha ido otra vez a? a uy, pues si A, a se... trajar otra vez? A ver si le podemos quitar, a ver. ¿Él se le podemos quitar? Si bien, si bien, si le cambiamos claro. venga. Ven, ven, a ver si se le claro, podemos ver, quitar. Venga, oro. Ahora. No? Porque me, ah. me bien, oh. viendo ahí. Claro, no te dejes mirar. No Oh, uy. y qué tan delgoso, quita. Continuidad.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 si vienes, pues nos salga la vida. ¿A, los, los, los, los, los, los... a ver si vemos a trompeta, venga. Y muda un poco de euro. Vámonos, a ver cómo lo vendemos. Le tengo de quitar todo. o, o, o, o, o se mete otra vez a la cárcel? Es que ¿Eh? no viene muy bien. A ver si me aprendes a mirar. ¡Ah, pero sí! ¡Hombre! ¡Has ah, pues visto! Sí. Oh, oh, ¡Ay, gozo bailando allí! Que no salgo de la cueva, yo de allí. ¡Uy, qué baile tengo, salgo! ¡Salte de todos! Sí. ¿Tú, tú oh ¿y oh, tú oh, oh, oh, a, me... a, a, a una academia? No, ¿Quién te lo paga? mejor a, vas a escondidas desde desde de, de mí y no y no me y no, te y, te... Y, y no me pagas nada. ¡Que me prendo? Ah, te prende? ¿Qué me prendo? Pues sí, que, tú que, tú que tú te, te lo, lo aviso, ¿eh? Pues bueno. Que somos pues amigas. Pues a mi casa. Te oh, pues bueno, eso es que somos amigas, ¿sabes? no te que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 Sí, sí, sí. Vale. En el bar... Val Madison. Vale, de acuerdo. Gracias. Johnny, ¿Mm? la banda sudamericana han hecho un ataque en el bar Madison. Vamos a ver si podemos localizarlo. Vamos. A por ellos. ¡Vamos! ¿A qué estos? Ahora vendrán, tío. Hoy va los maderos, ¿cómo? ahora quedan estos. ¿cómo? A ver qué quieren. ¡Guau! ¡Guau! vamos ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! trata ¡Guau! ¡Guau! el ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Brian ¡Guau! ¡Guau! Vamos. Vamos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 de de de de de mucho, de de de de de de te de, sí, de de de que, que, que, que, que, que, que, que, te de llover, pero, eh? cuando, ah, de de te de de de te de de de te de de de te de de de te de te de te te de de de de ¡Hoy sus es ¡Y el comisario se ha convertido en ¡Ah, te lo ¡Ya te lo veremos! ¡Ah, pues mi casa! ¡A traerme las joyas! No te No que yo yo no a esas mujeres que tienen, que son muy malas! ¡No tienes nada para comer! ¡Pues seguro que... Nos están robando una, una pilla otra vez la pasta. Nos han tirado aquí, estarán haciendo lo suyo por ahí. ¡Mira! ¡Esa es la maría y la peque! Uh, hombre ¡Tanto tiempo sin velas! ¡Madre! Uh, ¡Ah! ¡Vamos! ¡Se lo digas! tu ¡Cómo está? ¡Antes tenemos de tenemos de tenemos de ¡Antes se no estar! ¡Antes tenemos de estar! se de de con esta y todo esto han alterado el, el barco y, y y se han confundido y y, ¿Y los ahora otra vez el barco otra vez y se han confundido de Tomá, de más vale de, y si nos vemos se cogido confundido, sí, sí, sí, sí. confundido a la, la banda de los la, latinos y y se vengarán así que habichales que, que se escondan tú la avisas sí. ¿Eh? se vengarán vamos una... ah, pues, a su puta madre a darle latidos ah pues vamos a ver vamos a ver para lo que andan con eso ah, ¿También? ah aquí no niña vamos a estar bien sabes vamos a ir a buscar no, si nos allá, a ver si lo vemos por ahí a ver si hacer lo ponen a ellos Ten cuidado. ti, que te lo han dicho? ¡Ay, te suelto! ¡Ay, para ¡Ay, ¡No Yo no había con ti! ¡Qué chiquiñera! frío, para no se mojen en ¡Ay, no las criaturas! criaturas, no te ¿Pero para qué van a una ¡De hecho ahí con un torno! ¡A la vez es para la verde! ¡Ya se vuelven con la una plumulera! ¡No, no, no, no tiene nada para para un bocadillo ahí! Ma. ¡No, nada. No, no no tenemos nada ven acá. Acá no hemos no. cogido nada no, no hemos no cogido nada hay las criaturas de de de de vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos a revisar. No, no, no, no. Mando, Malos, si vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos se ¡Venga! vamos ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! vamos vamos vamos vamos vamos no vamos que vamos vamos ¡Adiós! ¡Adiós! De, están de, de, de, de, ¿vamos? Claro son. Los latinos no es su puta madre. Hay que avisar a la vaca, rompete, todo eso. Vamos a buscarlo ver si los vemos, ahora cogerán a ellos, se pensarán que son ellos. Pero que dan miedo. ¿Cómo aquí? vale a dar una vuelta para ver si los vemos? Si estarán por aquí. Vamos, vamos, Vamos para a dar una feria. vuelta porque si no. Vamos. Hmm. Hace mucho no damos la vuelta para ir por el barrio, ¿eh? Pues sí, co. hay que hacer algún atraco por ahí o algo en un banco, hay que hacerlo. Co. ¿Tú comprendes que van a hacer un atraco a un mierda de esto y no le sacan nada, co? No, Sí, eso, sí. Hay que hacer un palo bueno porque ya que lo hacemos. Bien, pues a sacar dinero. A loco, pero, pero hay que, que hacer dinero. un buen atraco pero un palo de... a un cajero ahí que se eh, no quitar ni 20 euros ni 30 euros. No, eso, eso es Con sí, es? ¿Con, eso? con eso no te Hacer ves. un buen palo. Marro, hacer uno, un bueno, un... pero bueno, bueno. ¿eh? Claro, y pero tú, hay que hacerlo go, bien. Que hay eh. también, manio, que tú, so, tú solo quieres fumar, pero de morro. Go. Tú también esta vida me cago en 10 Tuercas, tú tienes que organizar todo. ¿Sí? ¿tico? Hay que hacerlo, pero ya, porque estamos aquí ah, ¿por sin, sin pasta y sin nada. Yo creo primero que, que, que, fuera que, fuera. que sí, tiene un banco es que, no me conocen a mí. Estamos eh. sin pasta. Sí, sí. No tenemos nada, hay que hacerlo ya. Estamos y estoy. ¿Qué ¿Sí, es estoy... esto? Hay que hacerlo ya. Que tiro? que no vale los tiros, hay ¿eh? que ver Hostia, tío, mira. Ten cuidado, ten cuidado. Veo que esto hace muchas tonterías. ¿Qué haces, tío? Te la lleves. ¿Te la hostia, pero... ¿Cómo llevas? ¿Vamos para allá o qué? Vamos, vamos. Venga, ¿Tú estás loco, eh. Te va? vas a desfiar de mí. Nada, dejarme, por favor. Ya puedes ir sacando la pasta, eh. No tengo dinero ni tengo Ya nada. puedes ir sacando la pasta que ¿Cómo? te, que te vuelo la cabeza, ¿Vale, eh. ¡Vamos, no me mates. Que te vuelo no me la me cabeza. Vaya. Perdona. Yo no te voy a matar, pero lo va a hacer cuidado, sea, no, a mí no me sale oye, el no, no hecho, por ¿o favor, ¿o oye. ¿Cómo que? ¿Cómo ¿cómo no? que por favor, no. Me cago en la puta de uno. vamos, vamos! en ¿Y el vaca? El vaca ha salido que le cuñaba y sabe mucho, la ¿Eh? ¡Mandarina! ¡Mandarina! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Estoy apuntando unas cosas! Bueno, pues, hasta luego. ¡qué pasa? ¡Mandarina! ¡Que me ha salido para hacer una trago como bueno una farmacia! Sí. que el, el, el se ha tenido que ir, que le llamaba a la charo, que le reñía mucho, vamos como lo hacemos los tres. Vale, muy bien. Venga, deprisa, deprisa. Eh, ya lo conoces, pues esto tiene un champús de un poquito para cada cabello y todo esto. ¿vale? Champús, cremas, tratamientos para cabello, para el transporte, para cabello, tratamientos capilares. ¡Ahora vale. trompeta, vamos! Esto es un atraco, que no que se mueva. tú contra la pared, ahí, ahí, agárralo, agárralo con neta, tú para dentro a de coger el dinero. Vamos, el dinero, el dinero, venga, sácalo, saca todo que tenga. que saques todo, vamos, rápido. Vale, vale. A ver, cuánto hay? ¿Ya no hay nada más? Hay más. Venga, para dentro, adentro, a la piscina entra, a la piscina venga, venga, venga, venga, venga, venga, todo. Sí, mire, ¿era para denunciar un atraco? Sí, en el número 31. ¿Qué pasa, el trompeta? ¿Pero qué dices? Sí, sí. ¿Pero qué me estás haciendo? Nada, ¿Es verdad, sí o no? Sí, sí. Cuidado, bolos, quedaros aquí que ahora venimos. Mamá, no voy a aclarar una cosa va... con el Pues nosotros vamos con para la casa de la gasolina, ¿vale? Venga, vamos. bolos. Sí. No golpes. ¿Cómo? Lo he no he vendido a todos No he vendido yo nada a nadie. Si me lo da igual, son mis amigos y hago lo que quiero, ¿no? Veo, Así que, Carlos, aquí no, venga, eh. Creo que estás jugando, eh. No estoy jugando, venga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo estamos en la revisión? Bien, la ha ido todo bien. todo bien en la sí, revisión? Yo, sí. Hola chocolate. Hola, Johnny. Mira, habéis un tiroteo aquí en la calle de Felicia. Y este chico ha parecido muerto de un tiro a la cabeza. Hostia. O sea, vamos a tener problemas con las bandas de la ¿Son los nuevos? Seguramente. Con las pistas que os mandaron. ¿Algún testigo comisario? Sí. No, testigos no, pero tenemos la cámara de seguridad que tenemos ahí del banco que creo que han grabado todo. Sí. Señor comisario, me voy a un señor que acaban de robar tres delincuentes y se han llevado todo lo que había en la caja. ¿Sabes la calle? Sí, calle Río 5, número 35. Vamos, yo le chocolate. Ya, vamos. vamos. Hola, buenas tardes. Hola, el comisario. Mi ayudante, chocolate y pues, Johnny. ¿Me puedes explicar lo ocurrido? Sí, pues eh, eran tres personas, sí, fuertes. Sí. Me sacaron una pistola, me engañaron. Sí. Y, y nada, se llevaron todavía, habían billetes. ¿Algo característico? Pues llevaban tatuajes. Sí. Estaban bastante fuertes. Y... Ah, sí. Uno de ellos dijo... Oye, trompeta. Ah, vale, gracias. Tranquilo, ¿eh? los cazaremos. Sí, Los sí, hacía, sí. no lo O sea, Jamia, aquí no tienen nada. nada, por nada, nada, hay, nada ¿Tien? hay muchos buscando. Y a ver si nos cogemos algún dinerito ahora que estás en San Juan. ¿Estás en San Juan? Ya. Ya. ¿Sí? A ver si cogemos algo para comer. ¿Cosijarme? Pues yo ya me guardo un poco Pa' mañana Para hacer una comida por lo menos Pues vamos a sentar aquí, Peque un poquito Que estoy cansada No te has enterado, Peque Si quieres lo juntamos mañana Escúchame, no te has han matado a uno de ellos De todo eso, han dicho que han matado a uno Pues se han dejado dinero. Pues no lo no sé, yo estoy aquí, pues si acaso lo veo, a ver lo que pasa. La corneta, que se ve preocupado. Vaya palo de Vaya. Mira, María, vale Vale, juro que me va, venga. Mira las marías, vamos con ellas. A ver cómo le damos palo. No sé, a ver ¿a dónde iremos hoy a dormir. Mira, el, el corneta y el vaca, piquen. Mira. María. ¿Qué? ¿Qué haces, hombre? ¿A ti te llamamos? Mira, que venía a decirte... hicimos el otro día. Pero el mandarina y esto, y yo creo que te hace más falta a ti y a la pegue. ¿Y el mandarina? ¿Dónde está? Pues no sé, andamos buscándolo por ahí, pero que no lo veo. Que dice ha matado a un... No digas eso, María. ¿Qué te has dicho? ¿Un quimeticón a la María? Mira, esto es para ti, para tu chico que te hace más falta. ¿Y para mí? No, para también, para la pegue, para todos. Alimenten bien los que la tengo más a mí también me hace falta, igual que ella. Sí, ya ¿Lo guardo? ¿Lo guardo yo? que te daré María, de parte del trompeta también, de la mand me la Vamos a ver si pillamos lo de para ¿Esto? hace Vamos a contar y me das mitad por mitad. Con la partiremos? Que tengo el mismo derecho. Amigo me conocía igual que a ti. Pues ¿Qué es pues que que Una que me quita. ¿Y ¡Todo ¡Te cago tus huertos! ¡Te cago tus huertos! Ya cago ¡Te cago en tus ¡Te ¡Te ¿Sí? ¿Sí? Ya. Yeah. Vale, de acuerdo. Sí, pero pues sí, que ha habido un tiroteo entre la banda. Vamos a investigar. Bien. Si sí. ¿Sí? Te roga eso, chaval. tú sí, también, Johnny. ¿La banda... ¿Qué sabes tú del tiroteo? Que no solo sé que me han dicho que... ¿Seguro? Sí. ¿Los has visto tú? Vamos, chocolate, vamos, no, Dani. Vamos. vamos. Mira, chocolate. Mariel de Mabasol. Ahí está. Vamos, entes. Aunque no salga el vaca y el trompeta para, la, para las dos, para repartirlo, ¿eh? Eso sí, sí, sí, ya, ya lo partiré, pero yo lo parto. Eso. No te lo que, Yo lo parto. Agua. ¿Qué agua? Agua, agua. Agua, agua. Agua. Agua. No, ¿Sabéis algo del tiroteo que ha habido con el trompeta? No, no, no. ¿Seguro que no? No, no, no. nosotros lo no sabemos. ¿Puedo no, cachar el bolso? No, no, no, es por ¡Alto no, no. la basura! ¡Alto ¡Alto ¡Ay, bolso! la basura! ¡Alto! ¿Al Ay, ¡María! ¡María, que quito el bolso! ¡María! Que, ¡Vamos a llevar dios, Mira. por cómplices! ¡No me lo he encontrado! Eh, no, ¡No hay nada! ¡Sí! ¡Estaba ¡Venga, la ¡Venga, la ¡Vamos!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 Hola Gloria, chocolate. Hola, buenas, comisario. Sigue, sigue, no viento. ¿Qué sabes de Jorge? ¿Comisario? Que yo le he mandado a hacer una revisión médica que le tocaba y se ha ido unas horas. Pero manda un chivatazo, un amigo que llevo yo, yo, de que ha venido una banda muy peligrosa. Sí, muy peligroso. Aquí tengo los hombres y esta foto, pues, mira, a ver si conoces a, a este truercas. Es muy de la banda. Sí. Es muy peligroso. Van es muy peligroso. Sí que le, le va con gasolina, bolo, pirar y el vingas. Sí, sí. Aquí tenemos la foto solo del tuerca. O sea que cuando te venga yo te debo comentar esto, ¿eh? De acuerdo eh, Son peligrosos. Más que los la trompeta. En la banda de trompeta. ¿Qué? ¿Estás enfrentando? Sí. Pues vamos a ver que el hay Venga. ¡Suscríbete al Sí. A chocolate mandaba a patrullar para ver si busca la banda del trompeta. Bien. Nosotros vamos a localizarlos, a ver si lo vemos esta tarde. A ver. ¡Madre! Corneta! Me tango en la madre esto que se ha ido al corneta por otro sillo. Claro, uh. que me hemos hecho una ¡Viva una África! ¡Viva de África! más guapo. de de en la farmacia, ¿pero a quién se ha metido corneta? Que yo también ando buscándolo para que no, no se nada de él. Me acabo de pillar este carro. No que ir a la policía. Cuidado, tranquilo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Cacho que... mierda! ¿Qué pasa? Ah, ¿Que nos siguen no qué? No, no, no siguen. Vamos, ¿no? mejor de puta. ¡Vaca! ¿Qué va? Pues se lo ando buscando yo como loco también. Sí, sí, Llevo sea, un montón pillido. de horas que no se nada de él. ¿Qué ¿Ha visto que es rico? ¿Me ha pillado? Guapo, ¿eh? We Que la que la hemos perdido no, sí, ya, ya. No, Tranquilo, que claro. No, se Ahora tranquilo y vamos a dejar este coche que estará grabado y la se lo hace, ¿eh? Muy murió. bien, vida, Es el mejor en ¿no? el mejor volante. que a de... que no han sacado? ¡No se ha escapado de la poli! Como este coche está marcado, vamos a dejarlo y lo tiramos para aquí Me lástima con lo bien que el jala ¿eh? sí, sí, pero te da miedo que te has hecho un palo tuyo que hemos hecho de la farmacia ¿no? pero... Y ahora que hacemos? nos vamos ya y lo dejamos Vamos a dejarlo para aquí tirado y a tomar por culo Pero que se sí. le ha hecho mucha ¿eh? Oh, estamos... es que... Estos cabrones eh, sí, sí. la banda de trompeta Sí, sí Estos... Cabrones... Y ese ese que estaba en la, ese está sí, loco de, está ese, loco ese de la ventana sí sí está vaya huevos de, de la banda del trompeta que llevan tres días en la calle sí, sí. y ya no está haciendo lo suyo lo lleva... hay que pillarlos sí, sí. y meterlos en la cartel, pero cadena perpetua. eso me voy a encargar yo que se pongan en busca de captura a la banda del trompeta <risa> abre abre abre abre <risa> Tengo a la esquina ¿Qué, lo, qué lo es eso? ¿Qué lo ha dicho? dicho? Eso ya van diciendo y... ¿En la misma a la esquina? Sí, y el trompeta, no sé Si se enterará oh. que lo... ¿Y, ¿Y ahora qué va a pasar, pues? porque pues se venderán ¿no? Mira, hay que, hay que, un poco alito, ¡Ay, tí, ay qué, qué, qué pronto te El hombre que tenía yo. ¿Qué pronto, mi ¿Qué? A ver lo que pasa con la banda de esa, que me da mucho miedo. ¿Y cómo lo muchachos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué, ay, ay, qué bueno! ¡Qué bueno! bueno! Qué, ¡Qué bueno! Peque, vamos a otra jubilada. ¡Pari! ¡Ay, un ¿De qué es tu ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? qué? ¿De qué? ¿De ¿De qué? ¿De ¿De qué? es Hugo, cariño, ¿De, no de qué? Le... No, no, sí. sí, igual qué? ¿De qué? es este ¿De qué? es ¿De qué? ¿De Este ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? la ha puesto el no otro? A María. Y ¿Qué? ¿Qué? que ¿Qué? ¿Qué? Que no, ay, no puedo, ¿Qué? ¿Qué? no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? puede ¿Qué? la ¿Qué? ¿Qué? banda ¿Qué? ¿Qué? y... ¿Qué? espera, ¿Qué? Espera, pues, pues, pues, Seguro que vendrán a traemos el, el, el... el oro a nosotros, por dinero. Pues seguramente le vendrán a eso. Como viene, es capaz de ir a eso. El ¿Cómo está? El. ese El. El. El. El. El. El. El. El. El. El. El. El. El. No un poco. ¿Te que ¿Cómo vamos no, no. María, ¿sabes lo que he pensado? Sí. Sí, sí, sí? A ver si me da un poco de dinero, hombre. Ah, pero repartimos para las dos, no sepas. tanto. ¿Tú? si me te quedas tú la mitad. Pero, no, a ver, si antes citámulo, que ¡Cállate, qué mala claro. A ver si lo vemos pues, y nos da un, un poco, poco, dinero, sí. poco de dinero. Un poco de dinero. Este vino está muy. Ay, está un bueno. poco Andes te hacen gobo contra este. Y no, como es un payo. Ah, está un, a el, a el, a yo, yo está un poco caliente. Está un poquito pasando. ¿Cómo lo morió? Claro, no te morió. Andes me cortan el sombrero. Ay, ¿Y, y, y yo. Sí, me he encontrado toda la cubera? mira que bonito bueno vamos a personal? vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a ver vamos a ver vamos a vamos a ver vamos a ¡Ah, dónde vamos? ¿A esta verdad que esta verdad! ¡Ah, se de da! ¡Ah, se me da! digo por me se me da! ¡Ah, ¿qué mira? da! ¡Ah, me da! verdad? Agárrate aquí, ¿eh? Venga, que. No, no me vas tanto, Que qué, que te, Estoy que no me vas tanto, hay? tanto vino, ¿eh? Que no veo ¿Qué? bien, bueno, María. Agárrate aquí, vámonos. Así que si ves al es, no le quito su dinero porque No, este... no, no, no, le quitas este su dinero, que lo contaremos, María. No, no te preocupes, Peque, vamos. Me Vamos va a tomar, María. Vamos, aquí, Peque, no, agárrate aquí, agárrate aquí, Peque. Ama, María, no está mal. No puedo, no no puedo. ¡Cárate, adelante, adelante. que no puedo! Hola, chavales. ¿Qué pasa, rompi? Este. pasa, compi? ¿Sabéis aquí tenemos un pato? Alestinado. ¿Qué? ¿Me tienes un navajato? Es broma, ¿no? ¿Qué vas a hacer broma? Es verdad. A ver, veis aquí, hombre, a decir mentiras. Te lo juro, eh. ¿Eh? Hay así se hay ¿Has visto lo que decía? Venden sí. sí. armas, otros zapatos. Sí. Sí. Ah, sí. Otro no quería vender. No quería, nunca. No es que... la... ah, Al vale, hacer Ahí, tres metros bajo tierra. Sí, sí. Ay, ahí, claro. Ahora que hemos hecho esto, vendrán los, tr los trompetas. La trompeta y su banda vendrá por nosotros, vendrá por nosotros. Hay que estar atento con esto. Que eh? venga, que venga, ¿eh? que me lo bueno, cargo. Vamos, vamos a dar. que, que, habrá habrá que estar lo siguiente. Habrá que estar preparado. Vamos, vamos a, a dar un puñetazo, por me ahí. lo cargo. Vamos, no, vamos no, ¿no? a buscarlo. Vamos, cargo. claro. María. No he visto para aquí el trompeta? ¿Qué la trompeta? ¿Qué, ¿Qué trompeta? Si no, ¿Sí, no, ¿Sí? no, conocemos ningún trom... no ningún trompeta. No, no, que son unas locas. ¿Qué, no, ¿qué, no, ¿qué, no? ¿Qué quieres? ¿Qué ¿Un ¡Estáis locas! El alcohol a vuestro da ¡A la mierda! Contrarios de del, del, eh, trompeta, ¿eh? Trom Cállate la boquica, ¿eh? La son boquica. Mierdas, que son mierdas. María, que abusamos mucho. Es eh, si igual por un día. por un Pero por un día de Sí, igual, pe que, va, Ay, va, y baila, María, peque, peque. ¡Baila, vaya, baila, me baila! No, no, no, no. me no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, Gracias, a que se el María. No Ahí en la cama. mis huertos y nos ponemos, ya No, no bebas tanto, Peque. No no bebas tanto. ¡Ay, María! ¡Ay, ¡Ay, ¿A María! Perdón. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! María! ¡Ay, María! qué ¡Ay, María! Este, pero esta no estoy viviendo se roncha este Es de papá, de papá, de papá, lo... Dale, no. Oh, este... vamos, a no eh. vamos a. Vamos a... Vamos a... Vamos sí, a... Vamos a... Vamos Vamos a... a... a... a... que un es que salto de vino. Es que me falla la espalda. No. qué tiras? ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué ¿Qué es ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué es que? se me más de todo, ¿de más que? ¿Has vivido más que? yo? joven que estás bebiendo todo? ¿Todo, todo, ¿Todo? todo la botella no, tía, maría. no no me extraña cabe, peque, cabe, un poco la no, no, no me extraña ¿Eh? venga cántame maría ah, sí, venga, venga. Oh, yeah. la la la la la la la la la la la se la la se se la la se, se, se, se, se va la la la la la la los Qué mal bailo, María. Ahora yo. Tú, que, que, que bailo muy No, mal. Es que bien. ¿Qué? bien. Es que, que, que, que no me he seguido. Sí, ahora yo. Sí, sabes mucho tu hombre. Que no me sigo, María. No me sigo, no me Tengo cuidado, te María te muerte. Ay, tú, te, te... Ay, pase, María. Ay, sí, te muero, María. Hola, María, está ¿y qué? te cambias? la canción que se pasó, da igual. ¿Una pesada? de, Ay, ay! Que está muy borracha, muy borracha. Yo no me acuerdo. Tú todo todo No me acuerdo María. toma, toma. ¡Hey, hey. hey María, Toma, no me sé. ¿No te De... No te abres María, Hola tú! te abres, María! Oh. Me, María. Oh. Síntate, síntate. Oh. Oh. No, no me no, no me no no, no no No, no, está no completa no, no hay -no, no. no no, no, no ni nadie para aquí. No me no, no, no, no, no, no, no, no, Bebe, vamos otro poquito, eh María. No viene, para que, pa que nos dé un, un, un poquito de vino. ¿Ve, ve, ve, ve, ve. Ay, si vamos ¿no? a beber vino. ¿Qué andemos echaremos María? Ay, ah, ah, un ratito, vamos a dormir. Vamos a, a dormir. Un ratito, no puedo más. ¿Y cómo es penal? Que veo doble, que, ve, que veo doble. Sí. No sé si son dos o ve, no veo sé, No, no, son dos, ah, dos. Son, ah, vamos a dormir. ¿Cuándo? Oh, qué que la tengo. ¿Qué señalan dos? Que, que más da mucho vino. ¿Qué? no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? durmiendo aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? noche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira, es que... Ay, no me entiendes. Le hacía mal el bocadillo como lo comíamos, me dijera, María. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? mu, mu, mu, ¿Qué? ¿Qué? Es ¿Qué? ¿Qué? no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Está ¿Qué? Un poco. ¡Está caliente, Dijeron que andaban por aquí las Marías, ¿no? Es que me dijo un chiquillo que estaban siempre por el parque, las Marías. Pues a ver, vamos a seguir. Mira ¿Es con esta Ahí están las Marías. el atraco ayer ese dinero como guardia de las Marías porque da miedo la policía. ¡Hombre, Peque! ¡Hola, Peque, María! ¿Qué está? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Mire Peque, que el otro día aquí el Corneta se sí hizo pues un palo. bueno y tal. Y como que entrar con el dinero vamos así. Para que nos este dinero. guarde que bien, guarde, guarde, A ver si sí, me sí, sí. coger un pico y tal, lo que sí. sea. No, como lo ¿está, ¿está, ¿Está bien, bien guardado? Sí. Que, que lo guardan. Mira, María, sí, en, en ti confío tú que sí, me guardas sí, todo. No te preocupes que algo que hay aquí. Va, vale. ¿Qué a decir a ver si vos podés hacer unas papelicas de caballo, como se hace falta? Luego pasar por tu casa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Venga, pues venga, adiós, adiós, adiós. adiós. guarda vale? usted? Y, y, me, sa me saca el tía, María, ¿Qué? Eh, ¿qué, qué me te has olvidado una cosa, a mí? ¿Qué? ¿No me has dicho que, que, que, que él mató en la esquina? Oh, oh, oh, es verdad. ¡Ya me lo ¡Lo he matado! ¡Siéntate, siéntate, siéntate, siéntate! ¡Siéntate, siéntate,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 a ver lo que hay, María. No, Calla, María, no, que no me no nada, es que te es ¿Qué que te deja de que, que, confiar, no, que me entigo María? No coges ninguno, que no es... No me no, deja contarlo, no, María, ¿qué que... No, no, no cojas nada, eh, que tú eres María, muy, muy hay dos, dos, dos mil... Dos mil euros. Dos mil euros, María. No, no cojas no nada. Me tú no me digas nada. Tú te callas, tú te no callas. Que ya, Que saberé yo lo que, María, oh, cállate. Jolín, oh, pobrecito. Oh, oh, oh, oh, que son dos oh, mil oh, oh, oh, oh, euros. Dos mil, María. Vamos a, a, Dios, mi, Esto mil euros! rana, ¿eh, María. Paro, que la... Esto es para mí para ti, María, ¿eh? La, la, la, Vaya. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pero sí. son ¡No que hemos quitado! María! ¡Ay, qué ¡Uno quitaron! ¡Vámonos! Eh. No, no, eh. ¡Qué malos muertos! Ah, no, ¡Algunos oh. tiraron que a... sí, la donna, como tú. Coge el vino, anda. Vamos. No diga nada que te romperé la cara, eh María. Sí, sí, no, no chores, no eh. Yo, a, a, a esa cara bueno. te la romperé, hombre. Bueno Sandra, como te iba contando, es que mi padre, con el trabajo que tiene, pues, no estaba mucho rato conmigo. No sé, y yo también quisiera que perdiera también tiempo con nosotras, que somos sus hijas. Ya lo sé, Lorena, es un trabajo muy duro que, que trabaja tu padre. Pero es que es por el bien de la humanidad. Ya, sí, eso lo entiendo, pero... Dí que también gracias a ti estamos contigo, nos lo pasamos bien, pero también podría perder tiempo un poco más con nosotras. No pasa nada, cariño, se entiende. ¿Qué tal ha pasado? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Mucho trabajo o qué? Bastante, bastante. Últimamente tenemos un trabajo porque ha venido la banda de la trompeta que nos está dando mucha guerra. Pues sí. Bueno, pues yo me tengo que ir y, y te dejo con ellas que vale. tiene que decir algo. Gracias, ¿eh? Venga. ¿Qué tal? Hoy vamos a pasar un día, voy a pasar un día con vosotras. Que yo le estaba comentando a Sandra que con el trabajo que tienes no estás mucho rato, con tiempo con nosotras y tendrías que estar más con nosotras. No, tenéis razón, tenéis mucha razón hija mía, pero te juro que cuando cace la banda de trompeta voy a estar solo con vosotras. Bien. Te lo juro. ¿Qué tal va la escuela Jessica? Está yendo bien, se importa bien. Quiero que tú te encargues, eres la, la mujer de la casa, sabes que... sabe que mamá nos dejó. Mm. Tú te tienes que encargar de la familia que lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Morena. Vale. Papá, ¿nos puedes dejar hoy a tomar algo con Sandra? ¿A qué hora vendráis? Pronto, Nos traerá ella a casa. Me parece bien, pero no quiero que lleguéis más tarde de las 11, ¿eh? Maravilla. Ya sabes que más tarde de las 11 en la calle no hay que estar presentando. Dime. Vale, ahora mismo voy por allá. Ah, hola, Sandra, que nos ha dejado un padre contigo por ahí? Sí, sí. nos ha dejado. Hasta pues vamos donde quedéis vosotras. Vale. Hay, hay, hay dos iguales, sí, sí, mira, a ver mira. El... Ah, pues, sí, este. sí, vamos, pues a, a coger ya vale mira y este este vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, venga. vamos, vamos, que vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ya vamos, ah, vamos, ah, vamos, ah, vamos, ah. vamos, este vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ¡Ah, qué, qué bonita es! es la amarilla! es la amarilla ¡Uh! Pero así sin vestir y tú lo sabes. Pero fuimos día? día? unos días, fuimos unos días. estamos así, Por ahí que estamos cansadas sí. de las basuras ya. ¡Hija sí. mía! Pero ¿Pero ¿Qué, ¿Qué pero pero ¿Pero que, un que, que, ja, que Un, que ja, no, un, que ja, un no, jabón, un baño, no, un La teníamos en casa. Un baño. Un baño. Un baño murió también. No tengo que conocir como baño. Vámonos. Es que nos queremos. Vamos a llevar con la rocita que, que, que el, el dinero que lo teníamos nosotros de hace años... Upa, no, no, no, no, vamos, que tenemos prisa. Sí, no, no, no, que, no, que, que, no, que tenemos prisa, que no nos vamos a vamos, hacer vamos, vamos. ¿no, vamos, vamos, no, Se van, no, se van, van a dar. que nos a se tienen ver también Entonces se tienen ver ahora No, que te importa mucho, conmigo. Hola. Pues aquí estamos todos, yo me voy a ir a te ¿sabes? Ya, ok, ya. Yo no, no, digo Pues yo no curro. ¿Eh? Yo no curro. Pero si sí, estoy muy bajo, no me veis. Guapa, guapa. ¿Dónde eh, vas, hermosura? No? ¿Cómo que hermosura? ¿Qué? Esta hermosura es que veis aquí está carga mía. Y es la hija del comisario. Vale, así tranquila, que Tranquila, tranquila, para, tranquila. Vamos, ¿sí? ah, no, chicas. Ay, déjate los uno, guapetona tranquilita, eh, Me la gente eh, se come el mundo, esa, sí, así que sí. yo, que eres, me cago en la punta con las mujeres que hay sueltas por ahí. Porque qué me cago en 10, Por sí, mis sí, hombres, sí. Por no por sé. huevos, cara me la llevo, ¿Quieres ver, le ves cuidado, que me la llevo, me va a tirarle la llevo, me la ya no gracias no hay. Ya vale. Tiene sabor. Está ¿eh? Y sí. sí. la llevamos, la... No la llevamos, Solo... no, no, no. okay. pero quería anunciar que podían. por favor, si la ve alguna persona que se ponga en contacto con nosotros o ¿Sabes Sí, sí, me ¿Vamos a investigar a la Casa de las Marías? estoy Pues a ahora como solo di la lámpara y ya vamos ¿Por tu culpa por ir a la tienda, a <diligent> Es eh, que tiene ¿Eh? dinero, de ¿Eh? mierda, María! es que es que tú vamos, oh, va! ¡Va, go, oh, va va bah, va va oh ma, man, va tiene dinero, es que que tiene dinero, es que tiene María. que la, ma, La tranquilidad es la protagonista. ¡Papá! ¡Papá! ¡Pescador, que no es delincuente! ¿Sabes ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el lugar donde hace menos de cuatro horas ha sido secuestrada la hija de comisario. La mujer descarta... Los posibles posible su padre? ¿No? Me que os al ¿No? Comisario. ¿No? El comisario ha puesto a todas las patrullas ya en informe para que la vayan a buscar por todos. Por favor, si saben algo de ella, comuníquese con la policía. Listo, ha visto algo de secuestro, por favor, que se ponga en contacto inmediatamente con la policía. Para, para, para, para, para. ¿Sí, trompeta? Sí, trompeta. ¿Y qué es lo que quieres? Por pues nada, que quería hablarte de tu hija. Sí, trompeta, ¿y qué sabes de mi hija? Nada, en a tu hija, no la pasemos por la piedra. Y si quieres volver a verla, está en las colinas. Por favor, trompeta, ¿me podías poner con ella? Comisario, eso está hecho. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! la quiere volver a ver? Está en las colinas. <risa> Ay, tonta. Trompeta, por favor, no la agarraña. En cinco minutos estoy ahí. ¡Trompeta! ¡Trompeta! ha colgado, ya te mete. ¿Cómo vamos a dejarlo donde está? ¿va? Vamos. Si no se va le llamaron ahora por móvil y va a venir. ¡Míralo! Bueno. Hombre. ¡Aquí te digo antes que viene. ¡Estamos ¿Qué te apretaba, bien! ¿Está ¡Bien! ¡Cansadito! Me ha más hecho una llamada de Suecia, ha sido la banda al que vayamos a la colina. ¿Qué tal ahí la la ¡Bien! ¡Bien! Ahora nos acercamos a ver lo que nos dicen y... ¿Pero qué pasa? qué pasa? No ¿para qué esto? por bueno, ver bueno, Pero que no pasa nada. Vale. Estás detenido. Todo lo que digáis será abusado en la contra, dale. Suelta, mi hija. Suéltala. Tranquilo, comisario. ¡Venga! ¡Suelta! ¡Venga! ¡Nada, que no he hecho ¡Vamos! ¡No, eso no era! ¡Eso no era! ¿Quién ha sido? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, eso no! quién ha sido no no no no eso no! ¡No, eso no! ¡No, no! ¡No, ¡No, ¡La habéis ¡La habéis ¡La habéis hecho! ¡La ¿Qué ¡La habéis hecho! ¡Tranquilo! ¡La habéis ¡La habéis hecho! ¡La habéis hecho! habéis visto ¡La habéis